No, no me queda mala conciencia. Y no me queda en absoluto mala conciencia. Yo me arreglaba los problemas con tu presencia. Y estuve luchando contra muchas dudas. Y tú me ayudaste con inocencia pura eran días muy complicados Todo se estaba destruyendo en torno a mí vivía la confusión y tú llegaste y me diste la razón y hubieron besos cómplices y hubieron caricias de pecado y más de una noche me pediste duérmete aquí aquí a mi lado, duérmete aquí aquí a mi lado y no me queda en absoluto mala conciencia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 Hoy nos amamos en una historia muy rara, tú allí y yo aquí y no nos pasa nada. Si alguien encuentra dudas de que hay amor, que nadie se atreva en su duda a causarnos dolor. Los dos sabemos que no hay futuro al amor, pero lo aceptamos.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 y estuve a luchando contra muchas dudas y tú me ayudaste con inocencia pura.